Bueno, pues así es como lo uso yo el pedal, ¿vale? Estoy usando este Ampli Fender, que es un, un Champ 25, 25 vatios de, de válvula, y aquí debajo tengo el, la pedalera. la pedalera se puede ver el DS1 aquí, ¿vale? Y otros dos pedales de distorsión que también uso a veces, que son el overdrive, que es una imitación del... Del tube Screamer de este, concretamente de Hoyo, y este Hoyo, ¿dónde vamos ahora, Hoyo? Tú te tiendes y yo te. Y este de aquí, que es una, una imitación de el, un pedal de estos de eh, Faz y, y Octave también a la vez, ¿vale? Bueno, entonces, esto siempre he puesto. La, con la configuración con la, con la que estoy, es. A ver, así se puede ver así haciendo en plan casero. Ver, uh, te caes, coño. Qué detalle? estos son los, los trípodes baratos. Ahí se va a ver Ahí, ahora eh, Un poquito más centradito, ahí El tono a cero lo podría subir un poquito más La distorsión está en el, a, las, a las 12 y media A las 12 y media, 12 y un poquito, vamos a decirle Y la, el nivel lo tengo puesto en el, a la una, más o menos La una del mediodía y nada, la guitarra, subo esto para arriba y le quito el zoom. Quítate zoom. Ahí está. La guitarra le tengo puesta, la pastilla de, de grave, ¿vale? Y el volumen al 1, 1,5 y medio. Y la pastilla de, de agudo a tope. Entonces lo que hago es limpio solo. ¿Vale? Lo que intento buscar es una, una, una relación, digamos, en la que no haya un contraste grande entre el limpio y, el, y, y la distorsión. Es decir, que el limpio y la distorsión tengan más o menos el mismo volumen. Y lo que hago también es, eh, para eso, controlar el, el, el nivel del pedal. Es decir, a veces a lo mejor tengo que bajar el nivel para que haya menos contraste. ¿Vale? Y esto suena así. Con el pedal quitado... el puesto. ¿Puedo bajar un poquito el volumen más? Un poquito más arriba. Esto tiene que ser muy Con esto ya puedo tocar acordes sin, sin ningún problema de todo tipo. Esta de 13 de 11 de séptima, vemos esta que no sé cómo vemos séptima quinta, no sé cuánto que no sé cómo se llama. Vale, y eh, la verdad suena limpio. Vamos, suena definido. Si le quito el volumen, perdón, el pedal, no me gusta cómo suena, suena canijo. De hecho. Y ahora que me he hartado de esto y ahora quiero tocar rock. Pues le cambio de pastilla. Vale. Y ya está lo puedo subir un poquito más y sigue estando limpio subir un poquito más el volumen de la guitarra quiero decir incluso le meto también y se lo traga eh, ahí queda